Como ya ha presentado el encargado del herbario SEGAI, de la Universidad de La Laguna, el futuro es incierto, pero yo me lo tomaría con optimismo, en el sentido de que tenemos que llegar a un acuerdo, a un acuerdo entre los que somos botánicos eh, tradicionales con los que son la nueva biología, con la biología molecular, en el sentido de que ellos están obligados a disponer de eh, un material de referencia en herbario, y, en segundo lugar, porque dentro de poco no van a tener quien les oriente o quién eh, les clasifique el material que están estudiando. Tiene que haber un reencuentro porque, si no, terminamos en una especie de babel.